Amigos, en su programa de mañana, como cada día, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, llevándoles noticias, información, análisis, comentarios y entrevistas. Y precisamente está con nosotros Juan Tavares, el chino, el profesor chino, quien es candidato a la alcaldía municipal de San Francisco de Macorís por el partido Alianza País. Y aliado, ¿verdad? Aquí no hay Aquí aliado. no hay aliado, no hay aliado. ok pero por el partido Alianza País. Así es que con el chino vamos a conversar acerca de su proyecto. Ya el chino había estado por aquí, hizo un planteamiento en, una, en un momento, pero eh, ya después de la proclamación, eh, por eso está lo hemos invitado nueva vez. Chino, saludos. Buenos aquí. días, este chino Buenos días, que no buenos días. Chino, no se sabe quién eh, gracias, gracias por abrirme este espacio importante de la comunicación matutina de San Francisco de Macorís. Así es. Después de la proclamación que representó, sin dudas alguna, porque las imágenes así lo dejan ver, el apoyo de nuestro San Francisco de Macorís a la propuesta que le ha hecho el partido y quien les habla como quien encabeza la boleta municipal electoral. No me cabe dudas que vamos a tener un resonante desempeño en esta carrera y batalla política, por convertir el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en una oportunidad de la municipalidad para que se propicie el verdadero desarrollo socioeconómico de esta ciudad, de que verdaderamente el deporte, la cultura y la recreación sean elementos claves para liberar a buena parte de los que vivimos en esta ciudad, de las tensiones habituales, que las agruras, ¿verdad?, los malos ratos, que políticas extraviadas que históricamente se han implementado generan en la psicología de la gente. Eh, Chino, ¿a no dónde tú piensas llevar la ciudad? De, ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, yo he definido una propuesta para San Francisco de Macorís basada en seis pilares. En seis ejes. Sin embargo, yo quiero ampliar uno que me parece que estratégicamente es clave para hacer lo que yo creo que debe ser la ciudad. Y es que el que ha podido leer con algún detenimiento mi propuesta, observó que hay un epígrafe que encabeza dicha propuesta. Que habla, que es una frase del insigne educador Andrés Bello, que la comunicación es clave para construir la democracia y para incluir al ciudadano en los procesos de toma de decisión. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque en una gestión nuestra, el ayuntamiento será el centro catalizador de procesos importantes de comunicación que hagan que el Poder Municipal se articule con el Poder Central y con los que representan a Macorís y a la provincia de Duarte, para que toda vez que esta ciudad precise de inversiones importantes... Que el ayuntamiento por sí mismo y desde sus ingresos no puede generar entonces esa comunicación asertiva, eh, madura, reflexiva, acerca a todos los actores políticos, en la definición de una especie de plan estratégico de desarrollo de San Francisco Chino. de Macorís. Sin sectarismo, Chino. que es lamentablemente lo que ha empobrecido la política aquí. Así Básicamente la. Me voy a circunscribir a, a preguntarte cómo piensas dirigir el ayuntamiento y sus responsabilidades habituales que son propias del ayuntamiento, independientemente de las innovaciones que tú estás planteando, porque serían innovaciones, la comunicación, eh, el tema, pero cementerios, parques, mercado. ¿Qué haría un ayuntamiento tuyo? Eh, mira, tú sabes que yo tengo una ventaja sobre cualquier otro candidato alcalde. Y es que tengo una tradición y una cultura, ¿verdad? Los aliancistas tenemos una tradición y una cultura de respeto a la ley y de respeto a las instituciones. Nosotros iremos al ayuntamiento a hacer justamente lo que la ley prescribe, y lo que prescriben las resoluciones y las leyes, ¿verdad?, reglamentarias de esa institución que se llama Cabildo. Pero hay que hacerte una enmienda porque la cultura que tú dices, todavía ustedes no han estado en ninguna función pública como partido, como organización. Bueno, como para partido, Crear una cultura. como partido sentido. y organización. Habría que ver a partir de ahora, bien. en caso de que se ocurra tu designación, tu, de, tu elección, si realmente se cumple con la ley, como tú dices que los aliacistas hacen. Bueno, hubo hay un, hay un psicólogo austriaco llamado Alfred Affle, que estableció con mucha propiedad que como sean tus pensamientos, serán tus acciones. Sí. Y entonces yo no he tenido... Pero es una verdad. Claro que no es verdad. Claro que es verdad. Claro que es verdad. Porque lo que más ¿qué... se discute dentro de la psicología, dentro de la filosofía... Es que no hay texto sin contexto. Hay muchos filósofos y psicólogos que han tenido una vida o un pensamiento expuesto a un libro que se distancia de lo que ellos vivieron. No, pero eso, la eso mayoría no... de los políticos nacen en la República Dominicana piensan y actúan de forma diferente. La mayoría Ajá. de los seres humanos piensan y actúan de una forma diferente. ¿Tú sabes por qué? Los seres humanos lo que tienen chino es una máscara. Que lo obliga a comportarse de una manera determinada para ser aceptado por la sociedad. Pero generalmente las personas no expresan lo que sienten. Es la no visión expresan que... lo que quieren, que los otros quieren oír. Esa es la visión tuya. Sin ah, embargo... Si tú, si tú no, no lo vas pero... a entonces no, no. Tú... es la visión de Adrien. No, no pero yo no, está bien. Yo te respeto que tú tengas la visión que quieras tener sobre la vida. Porque hay una cuestión que se llama filosofía. Lo que pasa es que al hacer el planteamiento de filosofía y Adrien, sí. Sócrates tiene una concepción de que derrota esa concepción que ya fue no, pero que por es, oye, lo que esa, esa visión que él plantea que no tiene necesariamente porque la ciencia es ciencia y la ciencia es ciencia porque somete de manera sistemática y permanente a juicio crítico lo que ocurre en la historia, en la vida, en la realidad ninguna teoría y entonces uno de los grandes aportes de Marx fue eso o sea, el único que de alguna manera desvistió las ideas kantianas y platónicas que son, que vienen de Platón, fue Carlos Mar que dijo que en la vida todo era relativo. Y el capitalismo, desde esa visión... Pero la relatividad no pero es una no, suerte no, de Calomachis, no, no, no, no, es pero que, es que estamos teorizando no. sobre no, no, el aire. Esa teorización la vamos a hacer tú y yo en otro momento. Yo okay, vine aquí okay. a hacerle saber a San Francisco de Macorís, sí, porque yo soy la mejor oportunidad que tiene San Francisco. Okay. Entonces, con relación a la pregunta de Francis, ciertamente nuestro partido no se ha ejercitado en la administración de ninguna institución del Estado. Okay. Sin embargo, eso no quiere decir que quien está apuntalando la propuesta electoral de, de Alianza País no la haya tenido. Yo consumí 10 años siendo subdirector del Liceo Ercila Pepín y consumí un okay. año siendo director interino del Liceo Ercila Pepín. Y Francis sabe, porque hay gente a veces que le gusta hablar, como tú dijiste ahorita, Ay. plume burro. Sí, sí. sí, hay gente que le gusta hablar de plume burro. Hay gente que sin, que sin hacer las indagaciones correspondientes... ...y sin conocer la historia de cada sujeto... ...en una relación de sopesamiento de la historia del mismo... ...entonces le dicen, no, que fulano eh, no es bueno en tal cosa... ...o porque fulano lo supera. Entonces yo digo lo siguiente. Si 10 años administrando, dirigiendo, comunicando... ...definiendo, supervisando una institución tan compleja como el Liceo la Pepín, que lo sabe Macorís. No es suficiente para una persona ganar la habilidad, la destreza y la competencia. Para administrar, entonces, dígame dónde se puede. No es cierto. Además, en términos académicos, Chino, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un momentico. Un momentico. Te quiero hacer una pregunta. Yo soy el invitado aquí, no lo olvides. Sí, pero eso, entonces, déjame, desarrollar mi idea. Déjame desarrollar mi idea, por favor. Eh, no me perturbes. Tú te estás sintiendo agraviado porque yo no puedo lo que tú digas. Es que yo no me puedo sentir agraviado por ti. Bueno. Porque es que yo tengo una tradición, yo soy más viejo que tú, Construye tengo una tradición. Ahora, ahora, bueno. ahora, Francis sabe, sí. para hablar en términos académicos de competencia, para la gestión, Ajá. que nosotros tenemos un diplomado en gestión humana, sí. porque él lo compartió conmigo. De tal manera que nosotros tenemos la doble condición de saber qué hacer cuando hay que administrar una ah, institución desde la experiencia, y saber lo que hay que hacer con el clima en una institución, desde lo que es lo académico propiamente tal. De tal manera que estamos habilitados a dirigir a San Francisco de Macorís, como ningún otro alcalde lo ha hecho en la historia de este pueblo. Chino, Una pregunta. Hasta ahora, yo como ciudadano de Macorís, tú no me has dicho nada con relación a lo que hay que hacer en Macorís. Una pregunta mía. Hay problemas con recursos, recaudaciones fiscales, hay problemas para aumentarle el sueldo a los empleados que ganan sueldo de miseria. ¿Qué hará Chino en su gestión para aumentar las recaudaciones fiscales? Cuando yo digo que en el centro de la gestión de nosotros está la comunicación como fin principal habilidad y destreza para articular el gobierno, estoy hablando que el ayuntamiento será pivote del conjunto de fuerzas sociales de San Francisco de Macorís, para nosotros presionar al gobierno central para que cumpla la ley con el 10% que tiene que asignarle por ley a los enchendamientos de la República Dominicana. No, aparte de eso, las recaudaciones eh, fiscales internas. No, el problema, de las recaudaciones, de el problema de las recaudaciones fiscales internas se deriva en gran medida de lo que es una cuestión que está en mi plan, que es la eficiencia de la administración, desde la supervisión. Porque para nosotros legislar en materia de incrementar los arbitrios, que son los llamados impuestos locales, eso no es una decisión personal mía, es el resultado de un proceso de maduración de los actores que intervenimos en el ayuntamiento. Y es además una actitud que tiene que producirse desde la consulta al ciudadano, desde los llamados cabildos abiertos, porque lo que ocurre es que, como dijo el amigo, hay gente que se pone una máscara, hay gente que simula, porque definitivamente esa persona no ha construido una cuestión fundamental en el ser humano, que es la conciencia ética. El que no ha podido, por diversas razones, por trastornos, construir el equilibrio y estabilidad que necesita el político para manejar la política y para manejar el Estado, entonces, es un resentido social. Y cree que como él particularmente la vida lo ha tratado, o le ha dado o no le ha dado, entonces es todo el mundo. No. Hubo un psiquiatra muy popular en América Latina que se llamó José Ingenieros, que escribió un libro que se llamaba La simulación en la lucha por la vida. Lo último que puede un dirigente político y un administrador de una institución es practicar la simulación. Porque el que practica la simulación es una persona que no puede darse a los otros. No puede servirle al municipio. Y se le y cae entonces, la careta. Entonces, bueno. el profesor Juan Francisco Tavares, eso para mí es el palco mantequilla. Bueno. Yerian. Buenos días, buenos días a todo el equipo, buenos días, Chino, un placer venir bueno, aquí, Francisco sal, sal, Tavares. Saludo, déjame saludar a todos. Y saludo eh, a toda la gente eh, que, el, que nos ve. El, Quiero hacerle. Él se en el carro y agarró Claro, el carro de, de, vez. De, de una vez. ¿Qué es esto? Quiero no, hacerle no, no, una pregunta a nuestro amigo Francisco Tavares, mejor conocido como Chino. A propósito de que usted dice que es un comunicador de, de, de larga data, ¿entiende usted que su discurso. ...conecta con la mayoría de los electores que son la juventud. ¿Entiende usted de que ese mensaje que usted está enviando, por ejemplo... Eh, ...que su forma de comunicar conecta con la juventud... Pero, ...partiendo de que es, pero, pero, que es el objetivo pero, a convencer pero, y pero, a lograr? Cl pero claro que sí. Porque si algo ha hecho el profesor Juan Tavares... Sí, no, tiene que vulgarizarlo. Sí, Oye, yo, me, yo, tiene que vulgarizarlo. Sí, está bien, pero <risa> Lo hago porque okay. quizás... Con el perdón, quizás, mi querido amigo. No, no, no, no. una, una parte no. de la población... Que no esté entendiendo no eh, parte eso. de su discurso. ¿Tú sabes por qué no me preocupa? Pero que eso es lo primero que hay que convencer. Porque si algo. Madre, el profesor Ch Juan Chino Tavares... ¿Cuántos años tiene en los medios de comunicación con ese.? Discurso? Yo, casi 20 años. Oye, casi sí, 20 pero 20 años, pero yo lo digo en función de que eh, el discurso sí, debe ir dirigido decir, a convencer el, a la mayoría de los electores el que el la junta. El discurso mío llega y te voy a decir por qué llega. Porque va acompañado. ...de una práctica de más de 40 años de militancia política. Sí, no, pero los muchachos que manejan... Primero, segundo, segundo, consumí 35 años de mi vida enseñando a adolescentes y niños... ...en las escuelas de San Francisco sí, de Macorís. Y tengo sí, la posibilidad de graficar mi discurso toda vez que necesite graficarlo. Sí, no, pero... Tengo la posibilidad de utilizar la misma jerga... ...que usan los guaguaguá. ...ah, ahí, ahí, ya cayó, ya cayó... No, cayó. Tenía la eh, ...le Yo puede tengo, llegar a esa gente de los guaguaguá ...tengo la, la posibilidad, ahora... ...de la pámpara prendida... ...ahora, de la <ríe> ahora lo, que va, lo que valora el pueblo de San Francisco de Macorís... <ríe> ...de este humilde servidor... Ay, ...es bien, la ahí. consistencia política... ...la consistencia política... ...yo no soy un improvisado, primero... ...en segundo lugar... La gente habla de que fulano de tal tiene un trabajo social. Y entonces vengo al tema. Es trabajo social que una persona utilice el recurso público, que utilice el dinero del Estado no lo es. para utilizarlo desde fundaciones para practicar vulgar clientelismo político, de, eso es trabajo social. Sociológicamente hablando, eso puede ser definido como trabajo no, social. Es. Claro que no. no. Trabajo social es aquel que se involucra con los pobres o que hace algo por la ciudad donde vive. Desde el esfuerzo y el altruismo social. ¿A qué usted se refiere con eso de la persona que utilizan los recursos del Estado? Bueno, para... bueno. O sea, ¿Se eh, refiere yo, a quién? Yo, yo, yo dije aquí, antes se de ganchi, tú llegar, que yo era un hombre de ideas. Ah, no, y yo estoy interesado en que los candidatos a alcaldes de San Francisco de Macorís, este mismo programa o Telenor, lo convoque a un debate. Para que nosotros le digamos a San Francisco de Macorís de qué manera vamos a dirigir esta ciudad. Si sí, no, usted se refiere a una Entonces, comparación que nosotros hicimos entre usted y Milady Núñez, específicamente. No, yo no sé. No, usted sí si sabe otra eh, no manera. yo no, no sé. Pero es que tú no estabas aquí. Tú no estabas aquí, no estaba aquí. Yo no, no, no sé. ¿tú sabes de qué yo, yo no sé. Lo que quiero decir es. Que cuando se definió la Alianza para el Progreso, en el 1961, como política para contrarrestar lo que ellos entendieron, el Pentágono en ese momento, la política de penetración del comunismo en América, de alguna manera, sociológica e uh -huh. históricamente, se inauguró una política que se llama asistencialismo. Sí, no. Y el asistencialismo, que es dádiva para ganar clientes y sí. para engatusar voluntades, y para chino. comprar voluntades, la historia misma Pero, ha revolado, que chino. no es eficaz no te va enfren... para resolverle los problemas en tu, a la gente. En pobre. tu campaña chino. no te va a enfrentar tú chino. a ese Oye. clientelismo, a ese populismo. Yo no tengo cultura de eso. Chino. Ni estoy tentado. Y la población le gusta no, eso. No, no, no es que le guste. A la población hay que reeducarla, no lo olvides. Que la educación se Pero desde el poder, cuando, chino. no, desde el poder, no, desde donde sea. Chino. Yo, mm, desde donde, donde sea. sea desde Chino. donde sea, lo que pasa es que hay muchos periodistas Chino. por ejemplo, Chino. ¿cuánto gana el Pachá? Eh, ¿a cuánto le dan al Pachá? Dos para ¿Dónde? que defienda el PENCO Chino. y a Danilo Chino. Medina Chino. y la corrupción Chino. Pero hay que llegar al poder, el poder la claro, chino. Chino. chino. Yo entiendo que hay que llegar al poder so, y desde el poder si, si, si hacer la transformación. Claro, chino, yo entiendo que hay que llegar al poder y desde el poder hacer la transformación. De afuera no se puede. No, no, está bien, está bien. Es bueno que te sentas. no sabía que te iba a afectar tanto. No, no, está bien, está bien. Yo soy un tipo que no me afecta la democracia. La la si, si no me palabra. Oye, Moreno cállate pero chino, chino. no pero está bien está bien la postura verdad. yo veo eh, oh, no. tu intervención eh, con, déjame, que yo como, que tú quieras. como un discurso de tribuna un discurso de salón yo quisiera saber qué hará chino en, en asunto de arbitrio cómo va a cobrar ¿Qué hará Chino en asuntos de tránsito y asuntos de espacio bueno, yo, público? Yo digo, ¿Qué hará sí, Chino? ¿qué hará Chino propuesta? en asuntos medioambientales? ¿Hasta guau, dónde guau, puede? Bien, ¿Hasta mía? dónde puede Chino relanzar la ciudad para que la ciudad sea un punto obligado de turismo interno y turismo nacional? Es, miren. La misma ley 176-07 Yo me imagino que tú claro, la has revisado claro, Porque ni siquiera los abogados se conocen Los códigos no, sí, todo, el, todo, no, todo, el abogado todo, tiene que andar eh, con su código claro. pues, Encima para que cuando necesite fundamentar tuviste lo que te dije ¿Quién? cuando te hablé de la audiencia, Carolina? Y nadie va a memorizar Entonces, todo Entonces, el chino sabe de todo Entonces, el chino aconseja abogado No, pero no, eso es cultura general bien, porque eso es cultura general El chino es un todólogo Yo soy profesor No, no, Yo soy profesor Es que usted le que yo soy profesor Es que yo soy profesor Vamos Mire, a ver. ¿Él puede conocer la Yo ley? tengo una propuesta que se la voy a entregar para que usted vea de manera sencilla cuál es la visión de ciudad que yo tengo con relación a esos ahí Que se lo voy a entregar, Hola. lo tengo en el carro. Entonces, eh, como yo tengo ay, una ay, propuesta, a mí, se, a mí no se me dificulta ya, hablar sobre la propuesta que tengo. Por ejemplo, aquí hay un espacio público para que el pueblo entienda mm. que es el complejo deportivo Juan Pablo Duarte, Dónde está la instalación más importante que tiene San Francisco de Macorís o las instalaciones más importantes que son el Estadio Julián Javier y el Pabellón Techado, además de la pista de atletismo. Sí. Ese entorno donde la gente va a recrearse de manera sana. San Francisco de Macorís necesita tres mínimos espacios como esos para que el eje que planteo de la cohabitación de lo, de lo cultural, lo deportivo, entonces encuentren oportunidad en esos espacios públicos que eleven la calidad de la vida de la gente. Porque Pero... cuando la persona se ejercita y cuando la persona sanamente acude a un parque, como lo hace en democracias capitalistas desarrolladas, la gente está economizando su salario porque está compartiendo en un campo abierto de bajo costo, y mejor salud. con la naturaleza. O sea, está construyendo una cultura de cohabitación con el territorio, con el espacio, que le cuesta. Haciendo un bueno análisis de lo que está viviendo San Francisco de Macorís con esta alcaldía, ¿qué tú crees que debe, ha debido de cambiar en, en la alcaldía de San Francisco de Macorís? Bueno, lo único que, el elemento flaco de la alcaldía de Alex Díaz es la falta de planificación. Sí, mírenlo ahí. Es cierto. Esa es, la esa es la propuesta. nuestra. El, el elemento flaco, flaco, flaco de la gestión de Ales Díaz es la falta de planificación. ¿Podría citar? Sí. Discúlpeme, sí. los ahí elementos estoy de acuerdo con los ejes un... que ahí eh, están de manera puntual de su propuesta de gobierno local y así orienta la pregunta preguntas que hacía Fulvio monitor, y a los amigos a televidentes. Eje 1. Eh, eh, bien, bueno, pues lo leo, usted lo ve desde ahí. <ríe> bueno, ahí está. Eh, ahí está Fulvio. Sí. La gestión municipal diseñada desde Alianza País es esa. Ahí, está la Ahí vemos Ajá. un eje 1 que inclu dice ¿Inclusión? inclusión, participación, transparencia. ¿Cómo cumplir la inclusión bueno, la, y la, la transparencia? La, la ley dice cómo es. Y cuando sí. yo dije ahorita, hace un ratito, que nosotros somos por cultura y por tradición los aliancistas respetuosos de la ley... Y la gente no entendió en su momento por qué fue que nosotros hicimos aquel sometimiento a Leonel. Pensó que era un asunto de retaliación ser, contra, de Guillermo claro. contra Leonel. No, es un problema de visión y de cultura política vinculado a defender los principios que están en la base de la ejecutoria del gobierno y del actor político. Entonces, eso quiere decir que la ley será aplicada de manera irrestricta, de tal manera que las comunidades puedan efectivamente comunicarse con la autoridad local, con la sala de regidores, con el alcalde, ¿verdad? Para que entonces en ese proceso de comunicación efectiva, de democracia directa, el alcalde y los regidores escuchen cuáles son las prioridades que tienen los barrios y las comunidades sobre lo que quieren, se invierta Chino, en su territorio. Chino, nos quedan... Eso es lo que se llama inclusión y participación. Nos quedan dos minutos y, y lo ideal sería que lo aproveche eh, llevándole un mensaje al pueblo, a toda la gente que nos está viendo, en torno a, a su gestión Especialmente o más bien en torno a, la a su candidatura. ¿Por sí, qué no votar recuerde. por el chino? ¿Por qué votar no, por alguien desaparece de la alcaldía? Míos. Sí, pero recuerda, chino, que la mayoría de jóvenes que te están viendo ahí, la mayoría de, o sea, los, los son jóvenes, la mayoría de electores. Los jóvenes son míos. Que son jóvenes. ¿Qué mensaje son a esa tú. gente que nos está viendo? Eh, a los jóvenes. Tú ganaste porque este país de jóvenes. Bueno, sí, jóvenes. no, los jóvenes eso le digo míos. del discurso. Los jóvenes son míos. ¿Tú, sí, ¿tú sabes ahí? por qué? Eso parte porque, de la jerga. Son no, míos. Los jóvenes son míos. Porque este sujeto que ustedes ven aquí, que se ha movido socialmente en base al esfuerzo, a la organización y a la disciplina. Sí. Se pasó una vida completa. Pregúntele a Carolina, que fue alumna mía. Sí. Y pregúntele a un 15%, un 20% de los, joven, de los jóvenes de este pueblo, todavía con 35 años y 32. ¿Quién fue el profesor Juan Tavares? ¿Qué opinión le merece el profesor Juan Ay, Tavares como maestro, como interventor de procesos áulicos? Tiene que tener cuidado. Pero los chico. jóvenes son míos. Chino. Porque me vieron jugar esos con Francisco de Macorís. Me han con ¿Y tu curso porque está pareciendo altanero. No, eso es lo que parece. El, el es que no hay manera. Quiere que tener cuidado. Y no admite y, y no no la contradicción. Y, y la solamente tú. verdad lo que él dice. No, y, ser, yo, ser, y yo soy el que digo. No, no, no yo soy pero, pero, el que lo sabe Y yo no pido igual no, que no, no, yo. Fenómeno. Fenómeno. Eso es Sócrates, que él está defendiendo. Sí. Esa es, es una opinión sesgada sí, La de la de amigos no el, el mensaje un es El mensaje es A la juventud y al pueblo de San Francisco de Macorís De que el 16 de febrero Del 2020 Ustedes tienen una oportunidad De poner en la administración local A una persona Que no representa la vieja Y la mala política Sino a un sujeto, a un ciudadano Humilde de este pueblo Que vino de abajo que verdaderamente sabe lo que hay que hacer para convertir a San Francisco de Macorís en una ciudad. Que volvamos a sentir orgullo los franco de que somos de aquí. Bueno, Muy gracias Francisco sí. eh, Juan Francisco sí. Tavares, el eh. chino eh. Muy buena esa, entrevista, eh. esa entrevista, claro eh. siempre chino son Rilla. buenas con sí. el chino. Sí. Señores no, vámonos no, a una pausa comercial, gracias. regresamos en breve, no se vayan, no chino, hay chino, más contenido la, la de mañana